Ay, ay, no me quiero despertar. Ay, si tu mira no está, ay, ay, solo quiero tenerte cerca de majar. Ay, ay, no me quiero despertar. Ay, si tu mira no está. Lo quiero tenerte cerca del mar Cerca del mar, nena, como en Cartagena Yo sueño, princesa, que tú eres una sirena Mientras tú te vayas, solo me invade la pena No te alejes, baby, leyendo tu Cartagena. ajena Acaso bien tragado, no me ves Lori no me dejes así una y otra vez Se quieres sirena, pero igual yo caigo a tus pies Como dijo Juan Luis, yo quisiera ser tu pez ay, no me quiero despertar y ay, ay, si tu mira no está Y ay, ay, solo quiero tenerte cerca del mapa Ay, ay, no me quiero despertar Y ay, si tu mira no está oh, yeah. Solo quiero tenerte cerca del mapa Solo soñando yeah. solo soñándote sé que podré besarte Me zambullé en las olas por dolor al no alcanzarte Es que yo solo quiero otra vez mirarte Y poder hacer arte aparte con tocarte, sé que no es óptimo, este amor narcótico perder esta marea por la idea de odio tóxico, para mi mente es difícil y a la vez lógico, verte tan perfecta que parezca ser mitológico falta sí. falta de amor un beso fue el sello, perdimos los estíos quizá norte o qué sello. cuando nos vi con el agua llena el cuello, te tiré para hundirme con el barco y todo lo bello hoy el agua refleja todo lo que acompleja que en mi calaboso solo no tenía más rejas que letras, que no tenía por por unas las pendejas Que al final el amor alejas que el amor aleja ay, ay, no me quiero despertar Ay, si tu mirada no está Ay, solo quiero tenerte cerca del mar Mi amor me quedaré solo, solo seré un naufrago Ay mi amor me quedo tan solo, si no yo no me consolo, Mi amor me quedaré solo, solo seré un naufrago